Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá ya estamos comenzando esta transmisión y estamos este, dando inicio a nuestro, a nuestro Facebook Live. Acá tenemos la puerta abierta y, y bueno, estamos escuchando este, eh, también a, a otros hermanos que están en otras actividades acá en la iglesia. Voy a estar haciendo lo que siempre hacemos todos los martes. Comparto el link para que puedan estar escuchando eh, y viendo aquellos que les interesa estar viendo en forma eh, visual. ¿eh? Así que ahí estoy eh, compartiendo este link para que todos los que están en, nuestra, eh, en nuestro grupo de WhatsApp puedan estar haciéndolo eh, directamente. ¿sí? Ahí se está replicando Ahí la, la voz del teléfono que está funcionando también como cámara. Ahí ya les puse. Así que bueno, que Dios los esté bendiciendo. Qué lindo que podamos estar juntos. Eh, ya hay algunos que nos están acompañando en forma virtual. Eh, y acá estamos eh, esperando también a, a aquellos que se quieran ir sumando a la parte presencial. Eh, Dios es fiel. Eh, bueno, miren, hoy estamos con la eh, parte número 2 recién. Nos eh, comunicó Alejandra Suárez que no podía estar. Nos dice también, y nos estaba contando a través del chat eh, Norma, que parece que tiene problemas eh, en la zona con Internet. Eh, y bueno, Ale está complicada de salud. Estamos eh, orando también por Isaura, por eh, Ketty, que eh, también sigue con su... Eh, problema de salud y está recuperándose. Así que estamos, eh, de alguna manera, conectándonos todos. Ahí está Luis. Hola Luis, bendiciones. Gracias por estar allí. Alejandra Vélez también está viéndonos a través de, de Facebook Live. Eh, y bueno, eh, estamos juntos en oración, juntos en, en comunión. Y aquí estamos, eh, como pueblo, como cuerpo. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Oramos y ya le damos inicio a esta eh, sesión, a este estudio, a esta parte 3 eh, de, de, de nuestro estudio de Efesios. Oramos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu bendición. Aún, Señor, te ponemos en tus manos a aquellas hermanas, a aquellos hermanos que están pasando dificultades, dificultades de salud, dificultades de toda índole, Señor, oramos, oramos para que tu mano de sanidad esté sobre ellos. Pedimos, Señor, que vos estés siendo nuestro sanador, dice tu palabra, que por tu llaga nosotros fuimos curados y vos sos el que nos estás dando sanidad. Gracias Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias porque estás escuchando nuestra oración, allí donde estamos, estamos armando una cadena de oración, una cadena de de hermandad, una cadena de comunión en ti, Señor, y oramos y nos cubrimos en oración unos a otros. Gracias, bendito Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, ¿qué les parece si ya estamos iniciando este, este martes, este nuevo martes? Eh, ahí preparé, eh, como estoy haciendo estos últimos martes, he estado preparando un eh, PowerPoint, eh, me está permitiendo esta página compartir el PowerPoint y después para aquellos que lo están viendo en forma, este, eh, en forma virtual pueden estar compartiendo también lo que va diciendo eh, en el mismo momento lo que está diciendo el, el PDF que yo les mandé con el PowerPoint. Ahí está María Laura, bendiciones. Hola Mónica, bendiciones. Gracias por estar allí conectándose en forma virtual. Bueno, ahí tenemos en esta sesión tres es la continuidad de lo que habíamos dejado la semana pasada y eh, estamos ahora profundizando un poco sobre el tema de la gracia. Recuerden que en esos versículos que habíamos leído en Efesios, si ustedes quieren ahora los repasamos, pero esos versículos tienen que ver también con el tema de la gracia y algo habíamos hablado la semana pasada de lo que significa la gracia para, eh, para todo nuestro eh, entendimiento cristiano, para toda nuestra fe para toda nuestra eh, fortaleza en el Señor y la gracia no es un tema menor, por eso aquí nos va a estar pidiendo o nos va a estar orientando hacia algunos versículos. ¿Qué les parece si leemos? Hola Salvador, ¿cómo andas? Bendiciones. Sí. ¿Cómo? ¿Querés ir a buscarla? Sí, me dijeron que la Dale, anda tranquila. No sé.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 También todos nosotros vivimos en otro tiempo, eh, en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ir ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí aparece entre paréntesis la primera mención de la gracia en este capítulo. Dice, por gracia sois salvos.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 Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. O sea, el tema de la gracia aparece en tres versículos aquí consecutivamente en, en este capítulo y por eso la gracia termina siendo una, un tema principal. Acá nuestro eh, autor J. Villier, eh, hace hincapié, y él dice, intentamos más acerca de la gracia en los siguientes versículos. Y ahí nos da unos pasajes para que nosotros podamos ir leyendo. ¿Qué te parece si lo vamos leyendo? El primer pasaje está en Juan 1, 14 al 17. Si vos te acordás, Juan 1 tiene que ver con la presentación, no solo del Evangelio de Juan, sino también con la presentación de lo que es la persona de Cristo. Cuando habla en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿no? Adelante, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lucas? Bendiciones. Adelante, toma asiento, pero ¿cómo no? Excelente. Dios te bendiga ¿Cómo andás? Sí. Yo no sabía nada. Que los mares estamos teniendo crecimiento, pero con todo gusto. Y nos, nos honra que estés acá con nosotros, Lucas, así que bendiciones. Estamos en el capítulo 2 de Efesios, no sé si tenés tu Biblia, ¿tenés tu Biblia? No. ¿No tenés una Biblia digital en el celular? fíjate fíjate a ver si la podés bajar. Acá estamos justamente comentando sobre Juan, capítulo 1, versículos 14 al 17, porque estamos en Efesios 2. Y el tema que nos está tocando el día de hoy es profundizar acerca de ...de la gracia... ...¿qué es la gracia? ...o que entendemos nosotros... ...los cristianos... ...con el tema de la gracia... ...entonces, ahí en Juan... ...capítulo 1, 14 al 17... ...por eso si sí podés tener... ...si no vamos a ver si te conseguimos alguna Biblia... ...pero este, si podés tener tu Biblia... ...si nos podés, no podés acompañar... No, ...dice, no, bueno... No, si no, ...no podés bajar, no te hagas problema... ...ahora te vamos a conseguir una, ¿sí? ...dice, eh, Juan 1, 14 al 17...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 porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿De qué está hablando Juan, el, el apóstol Juan, en este pasaje, en, este, eh, en estos versículos que acabamos de leer? Los versículos están, ahí te digo, Juan 1, 14 al 17. ¿De qué está hablando? Él está diciendo que la ley, o lo que nosotros entendemos como la ley de Dios, ¿sí? la ley de Dios, eh, cuando se habla, sobre todo en el, en el Nuevo Testamento, tratan de hacer énfasis al decálogo o a los diez mandamientos que dejó Moisés. Casi todos conocemos los diez mandamientos o por lo menos conocemos la existencia de los diez mandamientos. Y esa ley... Este, estaba vigente y de hecho eh, sigue estando vigente, salvo que ahora nosotros tenemos una instancia superior, una ley superior, que es la gracia de Jesucristo. Y acá cuando está diciendo que eh, Juan el Bautista hablaba de Jesús y decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, Está diciendo esto, vos y yo, perdónenme me puse el caramelo porque se me está secando la boca, ¿sí? Vos y yo tenemos una salvación que es un regalo de Dios. El regalo de Dios es que Jesucristo haya venido a la tierra, no solo que haya venido, sino que haya este, eh, pagado por nuestros pecados. Oh, hola, ¿cómo le va? Buenas. Adelante, buenas. ¿Cómo andamos? Buenas, buenas. ¿Cómo le va, don René? ¿Cómo anda usted, caballero? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Querés tomar asiento? Dale. Estamos en eh, Efesios 2 y estamos ampliando un poco... Hola, ¿cómo te va, Ingrid? Bienvenida, bendiciones. ¿Sí? Bueno, y estamos hablando de la gracia, ¿no? De la gracia del Señor. Estamos en Juan 1, 14 al 17. Y entonces acá dice... Juan el, el apóstol está hablando de, también de Juan el Bautista y Juan el Bautista habla de Jesús y cuando habla de Jesús Juan el Bautista dice el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo ¿no? entonces Juan el Bautista está diciendo yo soy el que voy a anunciar a uno que es superior a mí estaba hablando del Señor Jesús de Jesucristo y Juan Dice estas palabras que las este Juan el Bautista dice estas palabras que después las transcribe el apóstol Juan en el libro, dice, porque de su plenitud tomamos todo. Vos, yo, cada uno de nosotros tomamos de la plenitud de quién? De Cristo. De Cristo. Y dice, y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la repetición dos veces de la palabra gracia? Gracias sobre gracia, ¿qué significa? ¿Lo, ¿Lo entendemos a esto? ¿O es una repetición semántica nada más de Pero palabras? No, no ¿no? Gracias gracia gracia sobre gracia. O sea, lo que me está diciendo es una gracia multiplicada. ¿Sí? Multiplicada, claro. Más que doble Con una multiplicación tremenda Acá tenés, hola Brian, ¿cómo andás? Ahí tenés una, una, una silla La gracia se multiplica en Jesucristo ¿Y por qué se multiplica la gracia en Jesucristo? Veamos, dice Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Este, este pasaje parece pasar de largo cuando nosotros lo leemos pero en definitiva es la esencia de lo que vos y yo creemos. ¿Qué creemos esencialmente vos y yo? Yo, vos, todos los que creemos en Jesucristo. Nosotros creemos que el perdón de nuestros pecados tiene que ver con lo que recordamos hace poquito, este fin de semana, recordamos que Jesucristo murió, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Resucitó. ¿Y por qué él resucitó? Significa que la muerte no pudo retenerlo ¿Y por qué no pudo retener la muerte a Jesús? ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesús? ¿Por qué Jesús resucitó? Si más allá de vencer la muerte, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ahí hubo una transacción o una acción legal ¿Sí? Todo es legal en el cielo Todo es legal en la tierra Todo es legal en nuestra vida todo tiene que ver con leyes, ¿sí? Todo. Nosotros no podemos escapar del de sistema legal divino, no podemos escapar. El sistema legal está operando, el sistema legal está en funcionamiento. Entonces, ¿por qué Cristo resucita? Obviamente que vence, su poder vence a la muerte, pero hay una instancia legal que la muerte no puede retener a Jesús. ¿Por qué? Según Romanos 3.23 dice, la paga del pecado es muerte. es muerte. ¿Jesucristo pecó? No. ¿Jesucristo no pecó? No. Porque él fue el cordero inmolado. inmolado. Significa que él fue el cordero que no tenía mancha, que no tenía pecado, y que su sangre iba a pagar el no pecado, pecado de no pecado. todo el mundo. Ahí está la gracia sobre la gracia ¿Qué significa? La gracia del Señor es que su sangre paga el pecado de todos Y no lo paga una vez, sino que lo paga siempre Es un presente continuo O sea, yo, vos, cada uno de nosotros Estamos condenados porque nosotros somos pecadores pero la gracia del Señor a mí me salva cuando su sangre se derrama por mis pecados. Pero la gracia sobre gracia me sigue salvando porque yo sigo confiando en Jesucristo. La gracia sobre la gracia significa que su perdón sigue siendo constante en mi vida porque yo creo que su sangre me sigue limpiando. Hoy vos, yo, cada uno de nosotros pecamos. En algo hemos pecado, en algo metimos la pata, o no fue así. ¿Sí? No me cuentes las tuyas, yo no te voy a contar las mías, pero en alguna nos mandamos este, alguna macana, ¿no? Hemos tenido algún mal pensamiento, hemos dicho alguna palabra que no debíamos decir, hemos hecho una acción que no debíamos hacer, o no hemos hecho una acción que sí debíamos hacer, y ya ahí pecamos. Ahora, ¿qué pasó con vos y conmigo al instante después y ahora, ¿ese pecado nos, nos separa de Dios? No. ¿Ese pecado nos condena? No, no. ¿Por qué no. no nos condena? Porque no con nos condena. Porque por su santos somos libres de todo. Porque vos y yo oramos al Señor en este instante, ahora a las 8:17 del 19 de abril, le decimos, Señor, perdona mis pecados y qué pasa. Él nos limpia de todo pecado, porque hemos traído por medio de su fe. Él nos limpia. Él me limpia, te limpia a vos y yo vuelvo a estar limpio. Eso es gracia sobre gracia. Sobre gracia. Hemos sido santificados por medio de la, de la fe. O sea, yo, vos y cada uno de nosotros necesitamos la operación continua del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Porque vos, yo y cada cada persona, cada creyente en este mundo los que pasaron, los que estamos y los que van a seguir viniendo vamos a seguir luchando con el pecado todos y ninguno de nosotros va a tener una vida libre de pecados si no confiamos en Cristo eh, interesante ese punto pastor. Eh, toda vez que eh, porque dice, él, él nos limpia de todo pecado Y nos, él, el, Jesucristo nos hace una nueva criatura ¿no? Una nueva criatura Es decir, nueva significa nueva Significa diferente a la anterior Sí Pero nuestra condición de pecador eh, Continúa si, eh, en, el, en el tiempo, si bien nosotros hemos recibido Si bien eh, hemos eh, sido salvos por medio de su sacrificio o a través de su sacrificio de la cruz. Pero eh, como, como humanos, no siempre está la, la posibilidad de volver a caer, de volver a pecar. Y eso es lo... ¿En las cosas o en grandes cosas. Claro que como dice que el señor, nos restaura, nos vuelve y gracias sobre gracia. Pero la condición de pecador y de, y, de, y de ser una criatura, Él nos la dio, pero también depende de nosotros de creerle a Él y mantener, eh, y mantener la vida de fe y de gracia. Miren el otro versículo que viene después, porque acá nos introduce en el tema de la gracia, ¿no? La gracia. La gracia que opera de una manera que nosotros no la entendemos. Ni vos ni yo logramos entender profundamente a la gracia porque nosotros estamos en otra condición. Pero el otro versículo que viene dice Romanos 5, 1 y 2. Es un versículo o un pasaje que yo te pediría si vos podés en algún momento aprenderlo de memoria. ¿sí? Aprenderlo de memoria porque estos pasajes son pasajes que este, basan nuestra fe en Cristo. Mira lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Dice. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este pasaje es fundamental también como el otro. Dice, justificados, pues... Por la fe O sea, vos y yo estamos justificados No sé si alguna vez Te pasó estar en algún trabajo Donde este, eh, tuviste alguna falta justificada sí. Te pasó trabajo, escuela Alguien en la escuela Antiguamente eh, No sé si todavía sigue el régimen En algunas escuelas en las que yo trabajo en La mayoría nos está regiendo. Antiguamente uno quedaba libre A las 15 faltas y después este, eh, le daban 10 faltas más, reincorporaban, y quedaba este, hasta 25 faltas, y había una segunda reincorporación para aquellos alumnos extraordinariamente que necesitaban, y podías llegar hasta tener hasta 35, y ya después quedaba automáticamente libre. ¿sí? Entonces, eh, era muy importante que vos tengas justificadas tus faltas, por lo menos el 80% de tus faltas, para que te puedan dar la reincorporación porque si no la tenías justificada si faltaste porque faltaste ya no te reincorporaban y te quedabas libre y tenías que rendir todas las materias esto pasaba en la antigua escuela secundaria y en algunas todavía sigue pasando ¿no? la justificación vos y yo estamos justificados ¿por qué? por medio de la fe por medio de la fe pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Interesante esto, porque vos y yo seguimos luchando con el pecado. Nuestro cuerpo, aunque somos una nueva creación espiritualmente, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo desgastado, viejo, que, es, que va muriendo poco a poco, y nuestro cuerpo lamentablemente sigue luchando con el pecado. Seguimos luchando. El que me dice que no, no lucha con el pecado, lo felicito porque esta noche va a estar con el Señor y este, díganos las flores que le gustan porque vamos a estar despidiéndolo. sí Porque es así: el, el que ya no lucha, no lucha con el pecado porque ya, ya está, ya está. Un paso a la gloria del Señor y bueno, gloria a Dios, te graduaste y ya estás este, en el cielo con el Señor. Pero mientras estás acá en la tierra, vas a seguir luchando con el pecado. Y como, como luchamos con el pecado. Nuestra justificación no depende de nuestras obras, sino que depende de nuestra fe, de la fe que Jesucristo sigue limpiándonos de nuestros pecados. Por eso dice, por quien también, hablando de Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabes que esto es como un, un tribunal, viste como las películas, los tribunales, sí. eh, donde hay una, un acusador, hay un acusado, hay un juez, ¿no? Y el, el, el acusador, la, la parte que sería la fiscalía, en este caso es Satanás, y Satanás me mira a mí, a David, y me acusa, y saca una lista, ¿no? Saca un listado así con larguísimo, y del día de hoy nada más, ¿eh? <risa> No, ni, ni hablemos de, de, de hace un tiempo atrás, ¿no? Del día de hoy dice, bueno, David hizo esto, esto, no hizo esto otro, este, pensó esto, pum, pum, y me, me, me manda toda la lista, ¿no? Y yo estoy con la cabeza agachada, digo, estoy en el horno, estoy para atrás, ¿viste? Y como dicen este, hace un tiempo atrás, dice, me caigo a pedazos. Me caigo a pedazos, porque todo lo que está diciendo el acusador es, así. es verdad o no? entonces agacho mi cabeza y no tengo respuesta pero se levanta mi abogado, mi abogado defensor se levanta y dice señor juez todo lo que está acusando el, el fiscal no tiene validez porque este señor está justificado por la sangre del cordero entonces mira el juez y mira el salvoconducto que presenta mi abogado. Entonces le dice al, al acusador, no al lugar, este señor está libre. Y yo me levanto de mi estrado, ahí, de, de mi banquito de, de, de acusado, temblando, le pego un abrazo al abogado y le digo, me salvaste una vez más. Una vez más te tengo que agradecer. Y él me dice, andate y no peques más. Amén. Es tremendo esto. Y esa gracia sobre gracia se repite hoy, sí, sí. se repite mañana, se replica el, el, el viernes, el sábado, se replica. Mira lo que dice 2 Corintios 89 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo no sé si este, logramos captar la, la esencia de todo esto, pero yo estoy viendo acá a personas ricas. ¿Vos me decís? No, pero si mi cuenta bancaria está... Para atrás está mi cuenta bancaria, ¿sí? Menos no sé cuánto, ¿no? Eh, la tarjeta está al rojo vivo y yo te digo, sos rico sos rica estás enriquecida estás enriquecido en el Señor sabes que todo esto se termina, ¿no? yo sé que parece casi este, iluso lo que te estoy diciendo pero es la pura verdad esto se termina esto se termina más temprano que tarde, más tarde que temprano, esto se termina. ¿Y sabés dónde está tu final? en el cielo. Tu final está en la gloria con el Señor. ¿Y sabés de quién sos hijo vos? Sos hija vos. Sos hija, sos hijo del Rey de Reyes. El mismo versículo que Tremendo. dijo usted en Romanos 5.1.2. Sí. Sí. El, esta versión, la es versión católica, dice, gracias a Él alcanzamos por medio de la fe este favor en el que permanecemos y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Clarito, muy clarito. En esto nosotros tenemos fe. Porque Él se hizo pobre para que vos, yo, nosotros nos hagamos ricos. ¿Viste cuando las personas dicen Felices Pascos, Felices Pascos, Felices Pascos si y se saludan? Y el énfasis hoy está en, en los huevitos de chocolate. Sí. ¿No? Que son riquísimos, ¿no? ¿Cuántos comieron huevitos de chocolate? Yo no, pero estoy a la dieta, no, no puedo comer chocolate. Pero algunos este, habrán comido, ¿no? Estaban ricos, ¿no? Algunos vienen con confititos adentro, ¿no? Vienen... ¿eh? No sé, no sé si da el presupuesto, pero antes había unos chocolates grandotes, ahora, mire, lo grandote es el envoltorio nada más. ¿eh? Porque el chocolatito es una cosita chiquita, no importa, pero lo que comiste. Ahora, eh, eh, hoy en día se habla del conejo de Pascua, se habla de las rosca de Pascua, se habla del de chocolate, se habla de los huevitos. ¿Se habla de Jesús? Eh, Pregunto, porque siempre me quedó la duda, eh, ¿por qué el huevo Pascua? No. Yo no sé el origen. de qué origen tiene? Porque en la Biblia no sé. No, no, no, no sale ni. El, no, no, no. el conejo sale, pero en proverbios y no tiene nada que ver con la Pascua. En el ¿Sí? Europa, decía, ¿Sí? no, porque es la Pascua. Claro. Por eso con una hermana del pueblo mío. ¿Pascua en qué? No, no, no. En, en esta historia no sé cómo entró, igual que Papá claro. Noel. En Alemania, en Alemania se fue de el de Pascua. Son, como la madre ah. de la chica. Sí anexas que han ido incorporando el sobre europeo. El eh, claro, árbol de Navidad es algo totalmente después, no tiene nada que ver con la Navidad. Sí, sí, no tiene nada que ver con la Navidad. Y imagino que esta también tiene que ser alguna algún agregado sí, ahí. Algo así. Sí, Puede en realidad, ser, algo así. nosotros no, no, no nos oponemos si me regalan un boleto de Pascua, nos agarro con dos manos porque sí. está buenísimo. Por lo menos se lo de a los chicos y que coman eso, no? Ahora, lo que dice el Señor acá, o lo que está pasando, es que el Señor nos está asegurando algo que le viene bien a todo el mundo, ¿o no? Que nos viene bien a todo el mundo. ¿Cuánto queremos asegurar nuestra eternidad? ¿Cuánto decimos, yo quiero asegurar mi eternidad? Y listo, ya está, me quedo tranquilo, mi eternidad ya está. Bueno, acá lucharé, pero ¿cuánto, ¿cuánto quieren su eternidad asegurada? La tenés, y sos rico. Sos rica en Jesucristo. Mirá lo que dice 2 Timoteo 1, del 9 al 10. Dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. 2 no, Timoteo? Timoteo 1, del 9 al 10. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, estoy viendo aquí a personas inmortales que creen en Jesús, que no van a morir, que van a seguir viviendo en Jesús, que tienen toda la riqueza de la gloria del Señor, que tienen asegurada... Su salvación. Estoy viendo a personas que son triunfadores. Estoy viendo a personas que son bendecidas, que son ricas en la gloria del Señor. Por eso, yo no te estoy diciendo de que por eso no trabajes más, ni que no estudies más, ni que te quedes mañana dormido diciendo ya está, con ah, la gracia del Señor, ya pasó. No, no, no, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que ya aseguraste el futuro y mientras. Que tenés asegurado el futuro, seguís trabajando, seguís estudiando, seguís pagando las cuentas, pagar el de sal porque si no te van a cortar la luz, pagar el eh, gas también, pagáis todo, ¿no? Pero sabe que ya el futuro está asegurado. Mira lo que dice Hebríos 4, del 14 al 16. Este pasaje me encanta. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios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 recriminaban los israelitas al sumo sacerdote, no era que el sumo sacerdote no era capaz de, de, de llevar a cabo su oficio, sino que como estaba tan encerrado en el sumo sacerdote en el templo, eh, o, o en el tabernáculo cuando todavía no había templo, tan encerrado en las cosas espirituales y en las cosas este, de, de estudio bíblico, estaba tan, tan protegido, que no pasaba tiempo con el pueblo. Algo parecido a lo que se le dice hoy eh, a algunos líderes religiosos, ¿no? Están tan metidos en su en su, eh, en su su estudio o en su religiosidad que no tienen contacto con el pueblo. Una de las cosas que se le está reclamando a los gobernantes es que caminen la calle. Se le dice al presidente, al gobernador, al intendente, camina a la calle porque necesitas conocer lo que pasa el pueblo vos y yo no tenemos un sumo sacerdote que no nos conoce tenemos un sumo sacerdote que caminó la calle que sabe lo que nos pasa que sabe lo que estamos viviendo que todo lo que nosotros le podemos contar a él no le sorprende aún las cosas más terribles que hemos hecho o que nos han hecho se las podemos contar porque él las conoce o sea tenemos un sumo sacerdote que sabe exactamente lo que necesito, lo que necesitas vos. Él lo conoce. Este es nuestro sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote no me dice, bueno, mira, si querés tener audiencia conmigo, te voy a programar una para el 2023. ¿Sí? Te, mira, te, te, ya te doy mi agenda, llamo ya mi, a mi secretario a ver que te ponga en la agenda, ¿no? Entonces tenés el 14 de mayo del 2023, a las 5 de la tarde tenés una, una audiencia conmigo. Yo tengo que esperar más de un año para ir allá, hablar con el sumo. No, yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo? Ya. Ahora. No hay problema de internet. ¿sí? Hay que Tenemos algunos hermanos que están con problemas de internet. No hay problema de conectividad no hay problema de agenda, no hay problema con Jesucristo. Entonces, ¿me puedo acercar ya y qué puedo pedir o qué puedo este, esperar recibir? Misericordia, gracia para el socorro que estoy necesitando. Qué tremendo que es esto. Por eso vos y yo somos bendecidos. Vos y yo somos bendecidos en el Señor. Una vez estaba en, una, en, en, una, en un congreso y en una prédica, y el pastor que estaba hablando dijo algo que me, a mí me, me, me revolucionó. Porque él dijo, vos y yo tenemos la bendición de Abraham. ¿Viste cuando Dios le da la bendición a Abraham, allí en, en Génesis 12? Les dice, este, te bendeciré y serás bendición. Así le dice Dios a Abraham. Dice, y en ti bendeciré a todas las familias, o dice, a todas las naciones, dice otra versión, de la tierra. Y entonces él dice, ¿cuántos? Nos decía el pastor ayer, estoy hablando de unos casi 30 años atrás. Sí, 20 y pico de años atrás, casi 27 años atrás. Dice, levanten la mano los que creen que esa bendición es para, para ustedes. Entonces yo levanté la mano. Ahí, las dos. Eh, quería levantar todo. Yo creo que eso. Dice, mirá, Dios te bendice. Y te bendice de tal manera. Y te voy a contar un testimonio. Dice, A mí lo que me pasa es que cada vez que entro a un negocio, que entro a un negocio a comprar algo, si estoy solo, detrás de mí comienza a venir mucha gente. Y yo sé que eso es bendición para el, el, el, el comerciante yo sé que eso es bendición dice y si vos crees dios comienza a bendecir todo lugar donde vos pisas Amén. todo lugar donde vos pisas es bendito ¿Eh? tu estudio tu facultad tu trabajo donde vas a comprar y vos sabes que yo me di cuenta que por lo menos en la mayoría de las veces me pasa eso entro a un local a veces estoy solito y y comienza a caer una, una persona, otra persona, otra persona y yo digo Señor bendecí este local no sé de quién es pero lo bendigo porque el Señor me bendice y como me bendice no es que yo voy a ser la bendición sino que yo soy bendición mirá lo que tenemos acá y cada uno de ellos es bendición tu vida es bendición no es, no es que sos de bendición, vos sos bendición. Dios te bendice de una manera tremenda, porque vos y yo tenemos entrada al mejor lugar del mundo, al lugar más apreciado del mundo, el trono del Señor. Vos y yo tenemos entrada y no tenemos que pedir permiso. Viste que algunos se jactan y dicen: Mira, tengo una foto con Messi, y te muestran, ¿no? Y están ahí, ellos con, con una sonrisita y Messi mirando para el otro lado, ¿viste? Porque diciendo: ya me tengo que ir, ¿no? Pero tiene una foto con Messi. ¿eh? Otro dice: Tengo una foto este, con Justin Bieber, ¿no? ¡Wow, me la saqué! ¡Wow, mi ídolo! ¿no? Y bueno, y así tenemos fotos con. Yo ni siquiera tengo la foto del señor porque. Hablo con Él todos los días, no la necesito. Estoy con Él, estoy con la mejor persona del mundo, con el que domina el mundo, con el que sabe todo. Así que vos y yo tenemos esto, ¿es para aprovecharlo o no? ¿Cuántos lo quieren aprovechar? ¿Cuántos se creen que Dios nos bendice con toda bendición. ¿Cuántos dicen yo creo eso? ¿Cuántos creen que somos bendición? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos? Porque tu vida es bendita. Vos sos bendito. Y a decir pero no me sale esto, no me sale... No te hagas problema. Vos sos bendición. Vos sos bendición. Y en vos van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias van a ser benditas. Porque... Esto tiene que ver con la gracia. Ni vos ni yo lo merecíamos, o vos lo merecías. Yo estoy seguro que yo no lo merecía. Yo estoy seguro de que no valgo la pena. Pero estoy seguro también de que Dios lo quiso así. Dios me quiso bendecir. Y Dios te quiere bendecir. Dice acá, la gracia fue un tema principal para, para el apóstol Pablo. ¿Sí? ahí vemos en Romanos, en Corintios y en Timoteo, también obviamente en Efesios ahora Juan y Hebreos no fueron escritos por Pablo pero esos pasajes hablan también de la gracia, ¿o no? Sí. Juan dice y recibimos gracia sobre gracia y en su plenitud estamos completos tomamos todos ¿Sí? y Hebreos habla de la gracia para acercarnos al trono de la gracia y la fe. Fíjate que Romanos habla de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, justificados por la fe. Y Efesios habla de que nosotros recibimos esa gracia del Señor porque por gracia somos salvos y no por obras, dice Efesios, no por lo que nosotros hacemos. Por eso la gracia y la fe están muy entrelazadas. Y cuanto más fe tenés, más fe tengo yo, más gracia tengo. Cuanto más afirmo mi fe, más gracia tengo. No por mis propias obras. Vos no lo mereces, yo no lo merezco. ¿sí? En el pasado yo era una persona, pero en el presente soy otra. ¿Sí? ¿Hace cuánto conocemos al Señor? ¿Hace cuánto vos conoces al Señor? ¿Sí? ¿Vos? ¿Dos años? Dos años. ¿Ingrid? Veinte años. Veinte años. Yo desde muy chiquito. De chiquito, de los cinco años. Nueve años. Desde que nació. ¿Sí? ¿Usted, René, hace cuánto que conoce al Señor? Cuarenta años. Wow, ¿eh? Brian, de los seis, siete años. Seis, siete, sí. ¿Y vos? Eh, desde que naciste también. también. ¿Y usted, pastor? Yo digo que conozco la gracia del Señor desde los seis años cuando realmente entendí que el Señor tenía un mensaje para mí. Fue una prédica del de evangelista Gigi Ávila allí en Chaco en un estadio y yo entendí perfectamente que era pecador. A los seis años entendí, estaba con mi mamá en las tribunas, y estaba hablando el, el, el evangelista Gigi Ávila, si no lo conocen, googleenlo o pongan por YouTube, tremendo hombre de Dios, y él hablaba de los últimos cinco minutos del reloj del Señor. Estaba hablando, de ese, ese fue el mensaje, me acuerdo, tenía seis años, él hablaba de los cinco últimos minutos del reloj del Señor, y estaba haciendo todo... Una, este, una presentación de, de lo que era el, el, el reloj bíblico y hablaba de que estos eran los últimos tiempos y que vos tenías la oportunidad de, en este momento, asegurar tu futuro con el Señor y que el Señor había pagado todos tus pecados. Y yo estaba en una tribuna y estábamos en familia. Estaba mi hermanito que era más chiquito, mi mamá, mi papá. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero pasar. Yo quiero pasar porque yo quiero recibir a Jesús. Y ella me quedó mirando, ¿en serio? Me dice, sí. Y yo pasé. Así que me fui, bajé las tribunas, estuve ahí, oraron, me tomaron los datos. Y yo dije, este fue mi día que cambió y que me enamoré del Señor. Y a partir de ahí, tuve una, una relación, ahora tengo 50 años, así que esto pasó hace 44 años atrás. Eh, y creo que cada uno de nosotros tiene un pasado cada uno de nosotros tiene un presente con el Señor y cada uno de nosotros tenemos un futuro con Él. En nuestro pasado nosotros hemos sido salvos por la fe, ¿no es cierto? En algún momento le dijimos que sí al Señor, ¿o no? En algún momento tuvimos un encuentro con Jesús y en ese pasado el Señor me dijo tu naturaleza cambió, lo que decía recién René, Cambiaste, sos una nueva creación y en esa nueva creación yo te aseguro que tu nueva creación es para buenas obras. Eso es lo que me aseguró el Señor. En mi presente yo estoy continuando en la fe, no tengo nada para que jactarme. Yo no tengo nada por lo que decir. uy uh, mirá, viste que como, como somos los argentinos nos golpeamos el pechito, decimos acá papá, ¿eh? acá estoy, ¿eh? campeón decimos. Eh, Estamos, ¿no? ¿yo tengo algo para jactarme con el Señor? nada, porque todo lo hace el Señor todo lo hace la gracia, todo lo hace el perdón de, del Señor entonces, en mi presente yo tengo que decir todo lo que me pasa es por gracia es por fe nada más y mi futuro en mi futuro yo sé que tengo la gloria venidera yo ya sé que el Señor me va a ocupar. ¿Vos sabés que en el cielo no es que vamos a estar? ¿Viste que eh, algunas películas o algunas este, eh, eh, caricaturas eh, te muestran en el cielo y que estás con esa arpita o esa, esa lira, ¿no? Y como que no estás haciendo nada y uno dice, Uy, qué aburrido el cielo, ¿viste? Estás ¿eh? tocando todo el día la arpita ahí en las nubes, paseando. Bueno, es totalmente alejado de la verdad ese concepto del cielo. El concepto del cielo es que vos y yo vamos a seguir trabajando para el Señor. Con un cuerpo glorificado, sin cansarnos, sin tener deudas, totalmente este, gozando de, de todas las riquezas del Señor y productivos en Él. Por eso tu productividad en la tierra no se tiene que detener porque en el cielo se va a multiplicar tu productividad. Vas a ser mucho más productivo, vas a ser lo que el Señor quiere que hagas, porque Él te creó para que vos seas un multiplicador, bendecido en multiplicación. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos dicen? Yo soy creado para multiplicación, yo soy creado para ser bendecido, yo soy creado para buena sobre ¿Cuántos dicen? Esto es para mí. Y esto no comienza en el cielo, esto comienza acá. Comienza ahora, comienza cuando le creo al Señor. Por eso, ¿cuántos tienen sueños? ¿Cuántos dicen yo tengo un, un sueño, yo tengo un, un emprendimiento, yo tengo algo que Dios me está mostrando? ¿Cuántos lo no tienen? ¿Cuántos dicen yo tengo esto? ¿Sí? ¿Cuántos miran a su futuro y dicen yo no me voy a quedar donde estoy, yo me voy a, a, a multiplicar, yo voy a ser este, una persona de bien? ¿Lo crees? ¿Lo crees? No lo vas a hacer por tus fuerzas, no va a ser tu estudio, no va a ser tu capacidad. No va a ser tu visión de futuro Va a ser el Señor obrando en vos Y vas a ser bendito Y vas a bendecir a otros Porque el Señor dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Yo voy a maldecir Así que no te preocupes Por aquellos que te van a poner los palos en la rueda Porque el que se va a encargar es Dios No vos Entonces tomate De lo que Dios te da y decir, yo tengo un futuro en Jesús lo tengo en la gloria, lo tengo cuando mi cuerpo ya deje de, de respirar pero lo tengo ahora ahora tengo un futuro en el Señor ¿te acuerdas del, del mensaje de, al principio del año que hablaba de la esperanza? bueno, te quiero llenar de fe en esta noche y te quiero llenar de esperanza en esta noche, vos tenés Esperanza en Jesús Vos tenés esperanza en Jesús Y las voces de la sociedad Cada vez se van a poner más negativas Porque el país no funciona Porque tenemos problemas económicos Tenemos problemas sociales Tenemos problemas políticos Problemas, más problemas, más problemas Te doy un consejo No mire la televisión a la noche No prenda los noticieros Porque no vas a poder dormir No, exactamente No lo hagas la radio, poner la radio cristiana o escuchar música, no, no pongas porque te vas a deprimir. ¿sí? No vas a poder, aparte. El se ve que se ponen todos de acuerdo, sí, sí, pasa sí. Todo lo mismo. Exactamente, y todos dicen lo mismo. Y bueno, es una cosa: creele al Señor. Creele al Señor que hay un futuro en tu vida que es un futuro de bendición. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Yo no sé cómo va a ser con, con cada uno de nosotros. Yo Miro a Salvador, miro a Brian, Miro acá a muchos de los jovencitos Y digo Señor Nuestra sociedad los condena Porque dice que acá no hay futuro Nuestra sociedad dice que acá no va a haber Trabajo, que acá no va a haber Esperanza, nuestra sociedad este, Está condenando a la juventud A los niños, los está ya de antemano Inclusive a los grandes Nuestra sociedad Es una sociedad que Mata los sueños Pero Dios no es así y Dios te va a decir a quién le quieres creer. Y saben que yo le quiero creer a Dios. Y no sé si vos le querés creer a Dios. Pero yo le quiero creer a Dios. Porque vos y yo tenemos en nuestro ADN espiritual la nueva creación del Señor. Y vos y yo fuimos creados para buenas obras. Vos y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Vos y yo nos hemos convertido en bendición, no de bendición, nosotros nos convertimos en bendición. Y por lo tanto, al tener a Jesucristo, al ser justificados por Él, al tener un futuro en Él, vos y yo tenemos asegurado nuestro lugarcito allá en el cielo. Pero aquí en la tierra vamos a ser bendecidos. Esto no significa que vamos, no, no vamos a tener problemas, no. Esto no significa que no vamos a tener dificultades, no Pero que Dios tiene un propósito en tu vida, lo tiene Yo no sé cuál es Pero yo te digo que Dios lo tiene Y Dios te bendice poder contagiarnos para esto y yo le agradezco a esto. Y yo me levanto de que yo no, yo le creo a Él y hasta acá, gracias a Dios no. ¿Qué te parece si cerramos este, este capítulo? Este capítulo es maravilloso, yo después te, te pido que, que todo lo que el Señor está hablando a tu vida lo va a hacer real y la gracia del Señor está sobre vos pero yo quiero orar por por los que estamos en este curso, por los que estamos viniendo acá, para que nuestra fe se fortalezca. ¿Cuánto necesitan fortaleza en fe? ¿Cuánto dicen yo estoy necesitando fortaleza en fe? ¿Lo necesitas? Yo lo estoy necesitando. Y en esta, en esta semana yo necesito que Dios siga obrando y siga apuntalando mi fe y su Espíritu Santo siga encendiendo. Si vos lo no necesitas, ¿qué te parece si oramos juntos y le decimos Señor, más allá de todo lo que está pasando, yo te quiero creer a vos. Y yo quiero orar y quiero que si te animás, vos comiences a declarar la bendición de Dios sobre tu vida, con la palabra del Señor y decís, yo soy un hijo de Dios, yo soy alguien justificado, yo soy alguien lleno de la gracia del Señor, yo soy bendecido y soy bendición y soy creado para buenas obras. Y Dios va a estar haciendo en mí la obra. ¿Cuántos creen esto? Lo que Él comenzó, lo va a terminar en cada uno de nosotros. No lo va a dejar inconcluso. Si lo comenzó, lo va a terminar. ¿Te parece? Ahí donde estamos oramos y decimos, Señor, en esta hermosa noche, nosotros te creemos a vos. Escuchamos las voces de nuestra sociedad y lamentablemente estamos casi desesperanzados con nuestro país. Pero queremos cambiar el chip, el chip espiritual, el chip emocional, el chip declarativo, Señor. Y en esta noche queremos hacer una declaración en fe, Señor. Porque por tu gracia nosotros fuimos salvados. Por tu gracia, Señor, nosotros tenemos entrada a tu trono. Somos justificados por la fe, Señor, y tenemos paz contigo, Señor. Porque somos llenos de tu presencia. Y acá estamos tus hijas y tus hijos. Y hoy, cada uno de nosotros hacemos esta declaración. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy alguien bendito por Dios. Yo soy lleno de la gracia del Señor. Su Espíritu Santo me selló. Y como me selló, soy tuyo Jesús. Y como soy tuyo Jesús, soy justificado por la fe. Y me presento en tu trono, Señor, y una vez más tu sangre me limpia de todo pecado, Señor. Y cuando voy a tu trono, alcanzo misericordia, recibo tu gracia. Y Señor, en esta noche declaro que soy creado para buenas obras, y lo que va a venir en el futuro no va a ser malo, Señor. En tu nombre yo lo declaro. En tu nombre declaro que el futuro va a tener sus dificultades, pero yo voy a ser un vencedor, una vencedora en ti, Jesús, porque me paro en tu promesa, me paro en tu promesa, Señor, de que vos estás haciéndome una nueva creación, Señor, y como nueva creación soy bendito, soy bendito en ti, Jesús, y mi generación es bendita en ti, Señor. Hoy bendigo a mis seres amados, a mis padres, a mis hermanos, bendigo a mi esposa, a mi esposo, bendigo Señor, los bendigo en esta noche. Y bendigo a mis hijos y a los hijos de mis hijos y aún a mis bisnietos, los bendigo Señor, aunque no los veo en este momento, los bendigo porque somos llamados a bendecir y llamados a ser bendición Señor. Y los que nos bendicen son benditos y te ocupas de aquellos que nos maldicen, Señor. Por eso en esta noche me declaro tu hijo, tu hija y te creo, Señor. Y en esta noche estás impartiéndome de tu Espíritu Santo, Señor, llenándome de tu gracia, llenándome de tu poder, dándome la certeza de que soy salvo por ti, Jesús que tengo mi futuro asegurado en los cielos y que el futuro de lo que voy a vivir aquí en la tierra es bendito por ti Jesús. Gracias Señor, gracias bendito Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Dios te bendice, Dios te llena de su gracia. Yo creo que lo que viene, el, el, la última parte del capítulo 2 es maravilloso. Voy a estar mandándote mañana. Vos no estás en el grupo, después ahí te tomo el, el teléfono para que puedas estar en el grupo de WhatsApp. ¿sí? Así podés estar compartiendo esto. Y yo te aseguro de que Dios tiene un propósito con tu vida. Maravilloso. ¿sí? No sé lo que va a pasar. No, no sé. Una vez estaba en una iglesia predicando y me decía... Yo no sé lo que va a pasar dentro de cinco años con cada uno de nosotros. Y a los cinco años el Señor me trajo acá a San Luis. Y yo no sé lo que va a pasar dentro de cinco años conmigo, no sé. Tampoco sé lo que va a pasar con vos. Ahora, lo que sé es que lo que tiene Dios para vos y para mí es maravilloso, ¿lo crees? No sé si vamos a estar en el mismo lugar dentro de cinco años, pero que vamos a estar en el lugar de la gracia del Señor, ahí vamos a estar. Bendecidos por el Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes. ¿sí? Bendiciones a todos los que nos estuvieron viendo en vivo y a los que nos van a estar viendo después cuando subimos este, este videíto allí por la plataforma YouTube. Que Dios los bendiga. Nos vemos.